Es recomendable realizar un respaldo diario de los datos que tienes en LibreDT. Para esto, tenemos la opción de sincronizar LibreDT con Dropbox. Con esta opción, se tendrá un respaldo diario en su cuenta. Realizar esta configuración es muy sencillo. Debes ingresar a Modificar Empresa, luego ir a la pestaña Apps, buscamos la aplicación de Dropbox y hacemos clic en Conectar LibreDT con Dropbox. Esto nos enviará a la página de inicio de sesión de Dropbox donde colocaremos nuestras credenciales y hacemos clic en Iniciar sesión. Realizamos la verificación, si es solicitada. Finalmente, hacemos clic en Permitir para conectar. Con esta configuración, se realizará el respaldo automático diariamente.